Hola, hola con nosotros, aquí Somar comentando Un día a la taberna y hoy volvemos con la segunda parte del prologo de Total War Warhammer 3 y bien, he estado bichando mucho, mucho, mucho por el menú, hemos estado probando aquí en la taberna configuraciones para que el juego vaya fluido, para que eh, más o menos se vea decente, que se pueda grabar literalmente, porque testeando hay muchas caídas de frames. No sé por qué, o sea, hay momentos que se queda a cero frames y es como, mmm, ¿por qué? Lo que comentábamos en el vídeo anterior resulta que es debido a la resolución de pantalla y el ratón... Ahora, en el vídeo se ve, pero yo jugando sí que tenía el ratón desenfocado y era súper extraño. Entonces, claro, vosotros en el vídeo flipasteis porque es como, ah, pero ¿qué pasa? Sí si, si que se está viendo bien, pero... Yo no lo veía bien en pantalla Entonces bueno Cosas que pasan supongo Eso ya está arreglado Pero claro Tengo que jugar con una resolución de pantalla Más pequeñita A la que estaba usando Porque si no Me pasa eso del ratón Así que lo dicho Con lo comentado en el capítulo anterior Vamos a continuar la campaña Y vamos a darle calor A ver qué, qué vemos De De lo que nos queda Del prólogo que sup Yo supongo que bueno, recordando más o menos lo que nos comentaban Lo que nos va a quedar va a ser esta segunda batalla Llegar al norte, que nos enseñen a, a... No, construir ya nos enseñaron A lo mejor que nos enseñen diplomacia Porque eso sí que no lo hemos visto Y ya está, porque por ver hemos visto hasta magias Bueno, magias no, habilidades de personaje sí, magias no Que, que siempre suele ser un poquito distinto Pero bueno A lo mejor alguna racial de ejército No sé si salen De estas que te, salen aquí a la, a la derecha No lo sé Bueno, lo dicho Veremos Ganitas, ganitas, ganitas Ya, el próximo capítulo que Que veamos, supongo Bueno, porque entiendo que no en está tiempo de cerrar el tutorial En el capítulo de hoy Y el próximo capítulo que veamos ya será Con lo que salió de la votación Vamos a empezar con los reinos ogros esa campaña con diente dorado, creo que es la traducción, no sé cómo la han traducido, es gold tooth en, en inglés, pero bueno, no sé cómo está traducido, lo veremos, que, que por lo que me han podido comentar, se ve que es una campaña, bueno, distinta a la que hemos jugado en la taberna, porque es una mecánica nómada, no tienes como tal un, un sitio en el que edificarte, sino que plantas el campamento, haces tus cosas y mejoras las cosas dentro del propio campamento, y, y con eso vas como avanzando Vale, hombre, yo supongo que se quedó bien No, no he testeado a volver a entrar a la, a la propia campaña Del prólogo Simplemente hemos hecho el continuar Pero bueno, ahora veremos de dónde estáis Si hace falta, hacemos un, un corte hasta, hasta empezar Esa batalla En la que nos quedamos el otro día Vamos total por bueno, lo que he podido ver en, en redes, lo que hemos podido estar allí leyendo de, de feedback y demás, eh, dicen, dicen. Bueno, a ver, yo creo que lo podemos confirmar ya con lo que hemos visto: que está mal optimizado. Y, y no mola. Eh, vale, no nos podemos mover, pero podemos pasar el turno. Perfecto. Vale, y nos cargan a nosotros. Y vamos a darnos… We're luchar? Luchar. Vale, pues luchemos. The wolf He waited, knowing we would come this way. Now he means to face us in open battle with renewed strength. LOL se cortó el audio. Vale, bueno, desplegamos en una zona elevada Fácil Venga, vamos, chicos No sé, mola mucho, Bislev me, Al menos me da muy buenas sensaciones dios se queda mucho rato colgado, eh Pero muchísimo rato o sea, ya no es que no cargue, sino que literalmente se queda la ventana en no responde. es como si fuera a crasear. Lo, ok, lo dejas y, y, y carga. Pero, o al menos se recupera de ese mini craseo, pero es súper extraño. No lo sé, veremos cómo avanza la cosa. No quiero que nos dé problemas la campaña. O al menos que, que la podemos disfrutar. Yo creo que con la configuración que hemos conseguido sacar de gráficos. Se podrá jugar tranquilamente. Porque lo que me di mucha rabia es que los personajes no se vean bien. Entonces literalmente lo que he hecho es. Coger la, la, la configuración estándar de bajo. Y está todo abajo. Pero hemos puesto las texturas en alto. Y ya está, para que se vean bien. Pero ya fuera de eso, es que no, no había más cosas que tocar. Porque en media... De hecho, creo que haré un vídeo comparativo de, de cómo se ve el Troya. Que no es viejo, o sea, es de 2020 creo que fue. O sea, hace dos años como tal, no, no hace tanto. Y... Ah, de hecho, es que es de los últimos a los que les han ido dando bombo. Yuri, okay, intentamos en la batalla. Vale. Aquí, aquí es. A we Vale, te enseñaré enseñar el terreno. Our warriors can hide behind vale. hills and amongst the trees. See for yourself how the troops are concealed. Vale. Follow the Los stats especiales. Ah, vale, vale. O sea, nos está contando los estados, la barra de vida, la experiencia, vale, esta barra es visible. Even brave angels may waver out here in the chaos wastes. Oh, vale, nuestros guerreros Vale Ah, vale uh. Parpadeas y empieza a flaquear Vale, esto luego tienes aquí la munición Ojo Lolji, el arco este Eso Me parece súper extraño Ah, para continuar. Vale, Se en la cinemática, pero para que lo veas. Vale. Sí, pero una hora de batalla es una locura. Vale, y los probados aquí. And claim the high ground before they do. Vale, la... los avances de velocidad están aquí, está bien, porque lo sepamos ya. Vale, nos hacemos con la posición elevada, estamos en ello, vamos a darle ¡Oh! todos los refuerzos en el bosque. The to our vale. Our Vale. vale, ok. Aquí vemos el desglose de, de la información de las unidades. ¡Upa! Ah, vale. Vale, vamos a organizarnos, vamos a coger podemos coger dos no nos van a enseñar a hacer grupos en todo el tutorial no undermatch Hussar enemy riders approach tackle them head on with our spears employ our archers to strike at range don't let them charge our rear Vale, vale, girarse, girarse, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, maravilloso. Vale, y esto es lo que dijimos: apuntalarse, exacto. Esa es la nueva mecánica que tenemos ahora en el Warhammer 3 apuntalarse esto solo te pasa o solo llegas a esta posición cuando estás ahí vale nada, bueno, mientras los podamos barrer con flechas perfecto pero poco que liderazgo, maravilloso Vale, de hecho vamos a cargar a por ellos. Ah, vale. Epa, epa, epa, epa. epa. Uh, ¿Por qué está pasando esto? Vale, bueno vale, nos pillamos en todas direcciones y ya está. Bien está eso. Vale, vale. pillamos los arqueros y nos giramos ya. Vamos con esto, vamos a apoyarnos aquí un poquito. Uh, de hecho vamos a hacer esta... No, no, no, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Vale, vamos a esperar a entrar en combate. Más fuertemente. Y ya cuando estemos todos en combate... Vale, vale, vale, vale. Uh, a ver si nos podemos acercar hacia allá. Y meter el, el buffo bien. Vale, ahí, perfecto Nah, maravilloso, ya hemos no vencido Es nah. Perfecto Vale El lobo huye del campo de batalla marcha al norte a la espesura, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien Está bien, o sea. Contento. ¡Uh! Ah bueno, sí, nos hemos cargado el ejército entero. Oh, te cuenta cómo te has cargado el ejército entero. Botín. Those who follow the wolf, I decide their fate. Vale. Recompensas. Que no hemos perdido casi. Ojo. vale rango obtenido ahora supongo que te enseñarán a vale. el anillo dos victorias Yuri, the more we fight, the greater our skill. Obvio. Vale. Ok, aquí no se ve pero bueno Te indica que digo a cualquiera tiene las habilidades Mostrar los puntos de habilidades que tienes Vale Así que las vas desbloqueando Conforme vas desbloqueando las anteriores Maestro de la espada Ataque relámpago Experiencia de la unidad del ejército del señor Esto me gusta, resistencia heroica Defensa cuerpo a cuerpo liderazgo Vamos a meter este y ya está al tutorial Listen. vale vale libera su de Devinger. ha llegado el momento de marchar a Devinger y liberar a los nuestros. si no atacamos con rapidez, el lobo se recuperará acabemos con su reinado de masacres Dervingard está order. entonces dame Estamos listos para marchar, maravilloso Libera a Dervingard ¿Dónde está Dervingard? Uh, y aquí ya empiezan a salir eh, Hechizos de caos Vale, Skolden ha venido aquí recargado Ingresos previstos, tesoro Ah, digo, no me he movido lo suficientemente al norte. Vale. Fuerte de Ah, vale, ya nos va a enseñar los asedios, obvio. Finaliza el turno, vale. Vale, atacamos un fuerte. A nos dará las opciones, no atacamos directamente. Uu, bien! Y mastines los norse. Vale. Yet, First, claro, bueno, no tiene guarnición porque patata. Liberar batalla. Vale. vale, vale, vale. prevent another great war chaos. But the stronghold has fallen into ruin. Se ha convertido en la guarida del lobo. Vale. Qué guay, tío. Que, o sea, que, que vayan construyendo y te vayan enseñando el lore. A nivel de prólogos está bien porque es una tesitura. Te enseña mecánicas y además te pone la tesitura de. Ok. Viene el, viene el caos. Hay que, hay que construir esto o hay que, o hay que posicionarse aquí porque viene... Y ya como que te mete la temática de las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal y... No sé. Mola. Claro, luego es obvio, ¿no? Tienes que continuar con la campaña de Kislev, si no el tutorial te vale de, de cero o menos a nivel de lore, ¿no? Pero... Bueno, veremos cómo están construido el resto de, de campañas y el resto de facciones. Pero por lo menos interesante arranque. No sé. Curiosidad. Porque también, bueno, ya han salido... No, no filtraciones, pero sí suposiciones de DLCs que saldrán en un futuro y todo esto. Hay ciertas cuentas que digamos van, van informando o al menos van postulando posibles futuros DLCs y mola un montón. Rear uh. your forces carefully. You can give them precise orders to move into better positions. Recuadra fuerzas, eh. Aline, sí. Vale. vale. Vamos a poner los escudos. You will need to organize your army to succeed here. Ensure your forces are in formation before the battle. Vale, vamos a hacer dos grupos. Vale, el grupo con la gente, maravilloso. Vale. Buen formación Frente proyectiles Frente cuerpo a cuerpo Pues no aplica Porque yo siempre solo separo los grupos Pero vale Vamos a hacer un grupo aquí Nuestro héroe aquí en el medio Exacto, y esto es otro grupo Estupendo Vamos a cerrar ambos grupos Vale, iniciamos batalla, perfecto acaba con su reinado vale o sea literalmente o sal y pégate chance lick name vale vale vale vale vale, vale. A tope ahí Eso, es buen colapso Vamos a tirar esto ya Que tiene Sus segunditos de recarga Pero bueno, va bien Vale, con estas unidades avanzamos ya por aquí ¿Podemos entrar por aquí? Sí, pero son pollos de botella Muy, muy marcados Vale, bueno Está bien ¿Podemos acabar con ellos? Sí, perfecto Vale, sí, sí, sí Perfecto, limpiamos y ya continuamos Maravilloso Vale, vamos a avanzar poco a poco Vamos a empezar a estirar a esta gente Vale, grupo 3 dónde está Vale Podemos. Uh, mola, uh, vale, O sea, hay tiend hasta tiendas de campaña en el escenario. Me parece sublime. Creo que vamos a entrar por aquí. Aquí para ganar esta posición. Vale, me gusta. ¿Se mueven? Sí, vienen a por nosotros. ¿Nos van a emboscar por aquí? ¿Rotarán hacia este lado? Probablemente no. Vale. Pues vamos a por ellos. Te atacan desde el bosque. ¡Ay, lOL. Vale, estos son los pastines. Vamos a cerrar aquí detrás en ancho con los lanceros. ¡Uh! Vale, pues pararos ya. ¿Llegáis a apuntalaros? ¡Uh! Que vienen han aguantado la carga. Vale, vale, vale. ¡Perfecto! ¡Armored Vale, vamos a meter ahí los lanceros y el resto de la guardia del zar. Este señor tiene esto activado. Vale. ¿A esto les ha llegado? Perfecto. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Nah, estos ya, con esto hemos cerrado. Seguramente, sí, vale. Nah, pues no, vamos a... Vamos a dejar una así eso aquí en retaguardia, para cerrar o aguantar una posible carga futura, pero no, en un principio ya están... ya están huyendo hasta el infinito y más allá. Vale. Eh, ¿Qué situación nos viene mejor? Yo creo que esta zona de aquí de la derecha, este paso angosto, nos viene bien. Sí. Vale. Vale, ahora como ya estamos al mogollón, vamos a juntar los arcos. Vale. Venga, vamos avanzando. Y ya está. Vale, avancemos, avancemos o sea... Vale ah, Avanzamos a esta pastilla Bueno Si pega en muerto tampoco pasa nada Vale Vale, vale, vale, vale Vale, vamos a agrupar los exacto Vale, y el 5 que sea el 3, perfecto Vale Un poquito de speedrun. no nos dejamos a nadie por el camino ni nada, vale Oye, ¿puedes abrir fuego aquí? Sería súper interesante Por aquí no podemos subir, no, pe vale, pero ya podemos disparar, me gusta. Vale, grupo 1... Vale, vamos a ubicar la guardia aquí. Oh, esto va a ser perfecto. ¿Se van a avisar? O sea, estos pasarán corriendo y vendrán y... no. Lástima. Vale, nada, no, pues vamos a aguantar nosotros en nuestras posiciones y ya está. Vale Vale, un buen buffo ahí, exacto ¡Uy, ¡Oh, Dios! Vale, activar el cuerpo a cuerpo Perfecto Con arco y hacha Bueno, menos mal que tenemos el rugido Activado, que si sí, no Vale, yo creo que una mesa de lanceros es más que suficiente, así que vamos a cargar ya para adelante con todo esto. Y ya está. Vale, vamos a correr. Y salir de combate, porque si no... Vale, salimos, sí. Hemos tenido muchas bajas, ¿no? Pero bueno... Venga, venga, venga, venga, entramos ahí. Vale, este flanco se va se va a ganar fácilmente. Y más o menos estamos protegidos en el resto de zonas, así que está bien. Uh, teníamos que haber pegado la vuelta por ahí para tener acceso a, al terreno elevado, pero bueno, da igual. ¿Esto los hemos escribillado? No. Cambiamos de foco en este lado. Venga, vamos. Esto debe estar acelerado, pero... ¿de qué forma? Vale. Venga, ya acaban con ellos. Perfecto. Maravilloso. Dale, dale. Vale, acaban. Uh, ya está movilizando, ¿eh? Más ejército Miedo me das además tines. Vale, vamos a ir movilizándonos No volverán ni si vuelven, pues tampoco son Un grave problema Vale, Vale Vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Avanzamos, cuidadito con avanzar demasiado Vale, vale, pues nada, subimos puesta arriba Y cargamos Mira nuestros arcos como van Bien, ya vamos Yuuu, si pierden Nada, perdió toda la moral posible Vale, vamos a ir mandando ya la fuerza de zar hacia arriba arcos también, aquí, bueno, vamos a meter daño ahí y este, estos señores que se quedan aquí en la retaguardia por si, sí, por si acaso ah, uh, es que están cuerpo a cuerpo ah, porque están ya sin munición tú. vale, pues nada, todo el mundo para arriba venga, a darle calor el por qué? Ah, digo, no he entendido ese movimiento. Venga, vamos. Ah, se ubican ahí ya. Qué raro. Venga, todos. Venga, limpiamos el resto. Hombre, con que nos sobreviva Yuri me conformo, la verdad. Venga, Yuri, vamos. ¡Lol! En retirada le ha tenido que meter un mandobelazo que le ha dejado fino. Pero bueno, por suerte no perdemos mucha moral porque estamos en combate y somos tropecientos mil. Vale, vamos a traer aquí a todo el mundo y ya está. Hemos perdido a Yuri, ¿eh? Menos menos y mal. Que, que no es condición explícita de victoria mantener a Yuri vivo, sino lo digo, calma. Vale. Venga, que ya cae. Vamos, señores. Maravilloso. Esto está yace en la nieve sin dueño. Finalizar batalla. Vale, no héroes, aquí solo pones cumpliendo con su papel. Decidme que me equivoco, Lul. Qué buena frase. Vale. último enemigo su final breath. A single ray of sunlight broke through the greyest of clouds." Dervingard fue libre con los escudos, tú con el, el oso rampante así con la hacha y la corona y Kislev ahí puesto muero mucho vale, ok, más recompensas Yuri medio muerto vale, botín obtenido ocupar, vale esto es literalmente lo que ya te han enseñado más o menos The al menos el lobo había muerto. Al el... menos el lobo había muerto. dado menos el Al menos el lobo había muerto. Al menos el lobo la muerte lobo Bueno, vamos a coger la de una hoja resistente. Vale. Era the the una maldita. ¡Ay, no! You hold sin in your hand. No estás libre I hold de pecado. Pero tengo fuerza en, en mis manos. Nada más. No. Vale. Objetos. Vale, se ve la espada aquí en, en la propia interfaz. Os tapo un poquillo, pero. la cámara, pero. Audio del lobo armadura destrozada o oh, bombardeo o sea tiene vale Look around you, the Ervingard is infested with chaos. Más o menos. Sanctify sí. these grounds. How, brother? How do we purge chaos from these walls? We build a totem, Werson. Let our devotion banish corruption. la corrupción. Dale, construy un totem. Ea. Totem de Ursum, liderazgo a todos los ejércitos. Eh, pienso que es un momento ideal para introducir la corrupción, pero no lo va a hacer. Fortaleza. Dervingard will be restored. Wars, Dervingard. Vale. Totem de Ursum. Vale, you ok were right. the taint of chaos... <risa> Ok, construís el y es como Vale. <risa> la tyranny. Is free from tyranny. Vale, maravilloso. Tenemos la armadura. Ojo, has completado tu primera condición de victoria. Haz clic aquí para ver qué falta. Victoria en la campaña eh, de la campaña contra Unsur. Gana la batalla del laberinto fulgurante. Gana la batalla del altar de bronce. Gana el altar de la ciudad de la Word Dios reached those in hiding. Vale, y ahora te enseña el hielo. O sea, el hielo de la magia. Maiden. Frost Maiden. Uh. seleccionad clic derecho en tu objetivo enemigo para usar la habilidad respectiva vale también puede ir en el campo de batalla Zoria, Uf, el diario el del The el comandante Slavenkern fell into madness tainted by the dark gods his iron will tempered into an endless want power, en are abandoned the stronghold taking all provisions He left for the far reaches okay. of the Chaos Wastes. Any who opposed him were hung from the walls. Those that remained vale, vamos a decirsela al A book of lies. Un libro de mentiras, it, malo. Este está compinchado en el es un poco raro. No desbloquea al patriarca Ciudadela que aulla dentro de sus salones se encuentra un portal que lleva a mi prisión es imposible alcanzar la ciudadela para los mortales el aviso de los gritos lo impide hay que viajar al laberinto fulgurante y encontrar las runas secretas que contienen el conocimiento que busca a la Uh, contra un ejército de Tzenge, ¿no? Sí, se esperan refuerzos, Mira, mira, vale Ojo, a ver qué más os va a contar. Bueno, entiendo que tenemos el resto de, de batallas que se supone que debemos liberar en el prólogo Esa debería ser la primera, bate de aventura ¿Qué va a ser el contrato, Cenç? Ah, vale, me estás enseñando una arreglo alternativa, entiendo. Fua, pues se nos alarga un montón. We leave Dervengard at first light. Leave. We gave our word to keep Dervingard safe. Urson confides in me. We must journey through the Chaos Wastes and find the Lucient Maze. The next step to save Urson. Avance al norte, no podemos reclutar, o sea sí, pero no nos va a O uh, es que me llama la atención, eh, con seguir un poquito de caballería, pero bueno, eh, vale, vamos a añadir objeto mágico, después si de ganar una batalla, vale, vamos a meter a la... A la hija de hielo, a la doncella de hielo. En el de este. Vamos a avanzar. A ver qué nos dice. O hasta dónde llegamos. ¿Qué camino tomó? El de la derecha. Parece más cercano. Eh, no podemos movernos. Tenemos puesto el resto de. Ah, vale, la armadura que va aquí Perfecto, el talismán Que va aquí, me gusta mucho Que haga el arrastre Y mola un montón Tú con la espada Me mola mucho Ok, vale, pues fin de turno Has las notificaciones De fin de turno, indican que falta Por hacer, pulsa el botón en el centro para solucionar Un problema en cuanto lo resuelvas todos El botón de fin de turno aparecerá aquí Vale, gestor de la región. Vale. Fu aún así. El señor no se ha movido. Vale. Vamos hacia aquí hacia la derecha. A ver si encontramos algo. knowledge forbidden the great este land se forma por la influencia de Zinch, el que cambia las cosas, el Dios del caos de la magia y el arquitecto del destino. Los demonios que sirven a Tezen son hechiceros y criaturas de fuego arcano. Uh. Aceptar la magia: y desbloqueamos al leopardo de las nieves o continuamos la traducción y desbloqueamos trineos de guerra a osos. Yo lo siento, pero me voy a quedar con los leopardos pero sin duda se ven bien potentes ¿eh? vale, este ejército puede contener más unidades plantea la posibilidad de reclutar unidades antes de adentrarte más en el peligroso norte cuanto más grande sea tu ejército pero más va a costar por turno vale. Bueno, es que son preciosos poder perforante eficaz contra enemigos grandes muy rápido vale eh, vamos a aprovechar y vamos a meter, lanceros no, pero un poquito más de arco no está mal no vamos a coger... bueno sí vamos a coger doble de caballería y hacemos un, un buen grupo de flanqueo vale, pues nada, con esto vamos a finalizar turno porque no nos podemos mover, estamos acampados vale, ya hemos reclutado, ya señor nos ha movido tenemos ya esto en el ejército, pues nos movemos para allá. Vamos a alargar un poquito el capítulo hasta que lleguemos, ¿vale? Hoy pues luchamos contra renegados, hoy luchamos contra demonios, pero con la bendición de Ursus nuestras cosas se profundo. Todos los kislevitas de verdad lo saben. No toleramos que ningún demonio viva. Me parece correcto. La uh, luz de la hoguera lee un diario. ¿Por qué abandonó Grun su deber? Antes de partir hacia la se adivinó en los desiertos del Caos, luchó contra enemigos e incluso se ganó la lealtad de las líneas. A tales hazañas las denominó las pruebas. Le permitieron surcar estos hostiles territorios. Si pudieron no sobrevivir aquí debo realizar estas pruebas. El diario habla de las grandes recompensas que si conseguiré. Uh. ...a conquistar una fortaleza de Tessent. esto. Captura una fortaleza de Tessent. Man ¡Mansión de ojos! ¿Ah? ¿Por qué? ¿Seguimos teniendo movimiento? No. Eh, ¿Y las condiciones de victoria? Vale, aquí vemos las misiones. Runas el conquistador laberinto fulgurante el altar de bronce, la ciudad del aullante es que creo, creo que se va a alargar muchísimo, muchísimo el tutorial o sea, te, te que enseñar un montón de cosas pero creo que se va a alargar muchísimo ah, ya pasó el turno, no hay que simular nada vale, pues nada, vamos a cargar aquí Uh, puedes resolver las batallas automáticamente, si estáis igualado, siempre es mejor dirigir el combate tú mismo, ¿vale? Ya puedes retirarte las batallas, ¿vale? Antes de una batalla puedes hacer un guardado rápido y volver a cargar desde el menú, vale, me parece correctísimo. ¿La autorresolución? ¿No sale la autorresolución? Vale, pues entonces vamos a cerrar aquí y continuaremos este, cap este capítulo o, o el prólogo. En el próximo capítulo que, Ya que estamos, que nos hemos metido Que ya llevamos dos capítulos Pues vamos a darle un poquito de calor Lo, lo acabamos Y listo Y ya comenzaremos nuestra campaña de los reinos por, por dejar sentado Digamos el, el, el lore que nos está contando Ya que los hemos empezado, pues seguimos